a todos, no sabéis el tiempo que llevaba deseando hacer y grabar este vídeo y por fin ha llegado el día. Resulta que tenemos hoy para abrir dos cajas de Mystery Grail, una página web de Estados Unidos que manda cajas sorpresa con posibilidad de que te toque un Funko Grial. Pero bueno, antes de entrar en materia, os voy a explicar un poquito el funcionamiento de estas cajas, ¿vale? Porque esta empresa lo que hace es que cada domingo en su Instagram cuelga una foto de los Funko Pops que van a poner las cajas misteriosas en ese día. Y cada domingo lanzan la venta de las cajas. Tú compras la caja sin saber lo que te va a tocar, simplemente que tienes la opción de que te toque alguno de los griales o super griales que han puesto en la foto de ese día. Hasta ahora no me había animado a probar con esta página web, pero resulta que el domingo pasado pusieron como super grial el funko de Krusty, el de los Simpson, ¿vale? Que sí, aunque es un poco feo porque es de los primeros que sacaron, pero el Funko en sí, pues oye, es un griadazo, es un tesoro y es de los primeros que sacaron de los, de los Simpsons. Así que como amante de los Simpsons y coleccionista, dije, vamos a probar suerte. Tengo cero esperanzas, obviamente, de que me, to me toque ese, pero bueno, sí que es verdad que en la imagen había muchos otros que me parecían correcto, me tocasen, así que digo, es el momento de traer unas cajas, abrirlas aquí en el vídeo con vosotros y oye, ver si la suerte está a nuestro lado. Deciros que el precio de estas cajas son de 15 dólares, ¿vale? La tienda está en Estados Unidos, entonces si tú resides en España, el precio son de 15 dólares por caja. Si no recuerdo mal, son otros 17 dólares de envío, ¿vale? Y luego, deciros que de aduanas, obviamente como esto viene desde Estados Unidos, me han cobrado 7 euros por cada Funko. Deciros que aquí vienen tres Funko Pops, hay una caja en la que vienen dos y otra caja en la que vienen uno. Al principio dije, voy a comprar una, pero cuando ya había hecho y terminado la compra, dije, es que uno quizás es como muy pocas probabilidades y el vídeo se va a hacer muy corto. Así que me calenté y compré otra caja con otros dos. Así que nada, en resumen un poquito sería eso, ¿vale? 15 dólares la caja, 15 dólares el envío y me han cobrado 7 euros por cada Funko, ¿vale? Es decir, en este caso son 3, son 21 euros. Vamos, lo que vendría a ser que cada Funko te sale por alrededor de unos 37 dólares más o menos. Que oye, depende del fungo que te salga aquí dentro, pues te puede salir bien o te puede salir mal, pero eso es lo que tiene el azar. Así que si os parece, vamos a empezar primero con esta que solo lleva uno y luego pasamos a la siguiente de dos. Bueno, vamos allá, descartamos de momento esta cajita y vamos a abrir esta. Si no tengo mal entendido, dentro viene una caja amarilla muy chula donde viene dentro el funco, así que en principio esto lo puedo abrir sin ningún tipo de temor porque no vamos a ver nada. A ver, con cuidado, no quisiera abrir y encontrarme ya el fungo dentro. Vamos a ver. Vale, efectivamente, a ver, viene un poquito de protección. Y aquí tenemos la caja, la maravillosa caja. Esto desechamos. Como veis, la cajita viene completamente sellada. Y en su interior lleva el Funko Pop sorpresa. Creo que no lo he comentado antes, pero todos los Funko vienen con el protector este invisible. Así que un punto para ello. Porque, oye, sabemos que viajan protegidos, además de que esta caja es, es buena. Pues no me hago más de robar. Vamos a quitar este precinto de seguridad. Y yo creo que si sí, vamos a hacer así, ¿vale? Yo voy a abrir la faja. Aquí ya estoy tocando la figura. De hecho, la vais a ver vosotros antes que yo, ¿Vale? Y ahora vamos a sacar y a ver qué nos ha tocado. Si es que puedo sacarlo, porque esto está aquí un poco encajado. Vale, lo tenemos. A ver, dejamos por aquí el resto de cositas que vienen. Vale, yo creo que sería así. Vamos a ver. Bueno, vale, es Marvel. Yo no puedo decirlo Marvel. Empezamos un poquito mal. Vale, tenemos a Hawkeye, que es ojo de halcón. Y es exclusivo de PX Preview Exclusive Vale, aquí os enseño el Funko que nos ha tocado Hawkeye, ojo de halcón Ya os digo, como no soy coleccionista de Marvel Ahora miraremos el valor que tiene este Funko en el mercado Y os lo pondré en pantalla Cada cajita además viene con un Rasca y Gana Que esto también es súper gracioso Y con unos caramelitos Bueno, deciros que nos han tocado 200 tokens Que supongo que será para canjear en la web Y nos darán algún tipo de descuento bueno, primera caja abierta, no sin demasiado éxito, al menos para mí, porque no soy coleccionista de Marvel, pero oye, seguramente le buscaremos un buen hogar a este Ojo de halcón. Ojo de halcón, te dejamos aquí a un lado y ahora vamos a continuar con la siguiente caja, que en esta ya sabéis que viene en dos, a ver si tenemos un poquito más de suerte y al menos nos toca un funko de una temática que yo coleccione o que tenga más afinidad conmigo. Como os decía al principio del vídeo, yo tenía cero esperanza con estas cajas, pero, oye, es un contenido que a mí me gusta y que yo quería traeros aquí en el canal. Vale, tenemos aquí las otras dos cajitas que vienen casi apiladas ahí, una encima de la otra. Bueno, tenemos aquí estas otras dos cajas, vamos a hacerlo así totalmente aleatorio, vamos a mezclar, no sé qué caja es, ¿vale? Y así el azar decidirá que la caja que vamos a abrir es, por ejemplo, esta. A ver, hay una que pesa... Bueno, da igual, esta, ¿vale? Vamos a abrir esta, por ejemplo. Vamos a ver si tenemos algo más de suerte con esta. Repetimos el proceso, cerramos ojos y sacamos el funko pop. Vosotros ya lo estáis viendo, no sé si al derecho, al revés, para adelante o para atrás, pero algo ya estáis, algo estáis viendo, ¿vale? Y ahora, a ver, vamos por aquí todas estas cosas. Yo creo que está así bien y tenemos ¿what? ¿esto qué es? Tenemos alguien. Vale, esto, deduzco que es una película. El Funko está bastante chulo. Es de 2021 y pues eso. No sé lo que es, pero la verdad es que este Funko no me importaría quedármelo. Os lo acerco a cámara para que apreciéis. Mirad qué chulo. Es como un alien ahí leyendo el periódico. Y la verdad es que bastante chulo. Otro desastre de unboxing. A ver, no. Bueno, este dentro de que es una película que no conozco. El Funko está bastante chulo. Como digo, no me importaría quedarme en la colección. Vale, tenemos por aquí el de Alien, ¿vale? Y vamos ahora a por el último, bueno, tenemos antes el Rasca. Vamos a ver si este nos ha tocado otra cosita diferente. ¡Mil Tokens! No sé si es mucho o poco, la verdad, pero bueno, ya tenemos los 200 de antes y 1000 de aquí. Supongo que con esto nos harán algún descuento para el próximo fracaso. Y que sigamos comprando cajitas misteriosas. Y ahora sí, señoras y señores, ha llegado el momento de abrir el último. Este, a lo mejor es... Son mil ganas, pero como que este parece que pesa más. Este es un Funko pesado, al parecer. Pero bueno, no os voy a marear más. Vamos a abrirlo. Bueno, tercer y último vídeo, abriendo caja misteriosa de Mystery grey Vamos a ver qué Funko nos ha tocado. Y a ver si tenemos algo más de suerte. Procedemos a abrir la cajita, vamos a ver, cerramos ojos, abrimos caja, enseñamos al público y ya estaréis riéndose de mí seguramente. Vale, vamos a sacarlo de la cajita. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado ahí? Y vale, creo que así está, así, porque no toqué arriba el escudo. Este es el fungo que nos ha tocado y es... ¡Ay, no! Chávez. Otro de Marvel ¿En serio? Jo. Os ilustro Me ha tocado este personaje Que esto es del Doctor Extraño Y el multiverso de la locura Ya sabéis que yo las películas de Marvel no las he visto Así que nada Pues esto esto es el resumen De lo que nos ha tocado De ilusiones se vive. Vamos a ver qué nos ha tocado por aquí Nos han tocado otros 200 tokens Tenemos 1.400 Así que no sé muy bien qué podré hacer con esto Pero oye Este sería el resumen de la cajita Misteriosa de Mystery Grail Nada, este ha sido mi agridulce apertura Ya sabéis que os, os he dicho que tenía cero esperanzas Pero bueno, al final la diversión y la Emoción de ver que nos tocaba Era lo que buscaba con este vídeo Enseñaros esta empresa y oye, si alguien se anima a probar suerte, pues me podéis mencionar en las redes sociales y me contáis qué os ha tocado. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis mucho apoyo, te suscribas si todavía no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!